Es la luz. Es... Las golosinas ya no están más El vampiro vació la calabaza ¿Quién? ¿Yo? Cinco esqueletos, cinco esqueletos Velos caminar, velos caminar Caminar, caminar, caminar Cinco esqueletos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 Son tres fantasmas, oyelos soplar, oyelos soplar. Oh oh oh oh, oh oh oh oh. Son tres fantasmas. Dos gatos negros, dos gatos negros.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 ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Halloween ya! ¡Cuidado! ¡Los fantasmas y demonios están en todas partes! ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Los zombies rondan, asustan más. Los hombres lobo, aullar, aullar, aullar. La bruja ríe, ñaca, ñaca, ña, caña, caña. Monstruos gruñen, grau, grau, grau. Es Halloween ya.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 He <laughs> ¡Altar! I'm <laughs> sorry.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 ¡El!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 Va, rugiendo va el león en el autobús, rugiendo va por toda la ciudad. <risa> Los animales del autobús alegres van, alegres van, alegres van. Los animales del autobús alegres van. Thank <laughs> <laughs>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 Reloj. el reloj marcó uno y el ratón bajó jicoridicoridoc. Hicoridicorido, el ratón sube al reloj, el reloj marcó dos, y el ratón bajó. Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Hicoridicoridoc jicoridicoridoc, El ratón sube al reloj el reloj marcó cuatro Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cinco Y el ratón bajó coridoc.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 Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Pequeño dijo. Estoy, aquí estoy, como estás tú, hermano dedo, hermano dedo, dónde estás, aquí estoy, aquí estoy como estás. Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde Aquí estoy, aquí estoy como estás tú. En un pai, pa, pai La Q es de cuarto, cu, cu, cuarto La R es de rosa, ro Rosa. La S es de bote, bo bo bote La T de llanta, ya llanta La U es de bajo, D de bajo La V para florero, florero La W para vagón, va vagón. La X de gilófono, gilófono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 fue con el sastre a comprarle un abrigo Cuando regresó él montaba una cabra Fue con el sombrerero a comprarle un sombrero Cuando regresó alimentaba a su gato Fue con el barbero a comprar una peluca Cuando regresó él estaba bailando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 el más caliente a 471 tierras donde vivimos creemos que es genial marte se conoce por de hielo cubierto estar mercurio venus tierra marte júpiter saturno urano neptuno mercurio venus tierra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 Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Seguridad en el camino, sujeta la mano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 oso te di, oso te di, toca tus dedos oso te dios te di, apaga la luz oso te dios te di, di buenas noches